Hola, muy buenos días, bienvenidos al sorteo 4519 de Dorado Mañana para hoy, sábado 13 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, con su autorización de poner en funcionamiento las baloteras. En Bogotá y Dinamarca descarga la aplicación Paga Todo, registra el de recarga y juega, chance Maxi, chance, super chance, paga millonario o chance millonario, y dale un chance a todos tus sueños. Mucha suerte, apostadores, el número ganador es... 9, 4, 6, 2. Verifiquemos el resultado. 9, 4, 6, 2. 94, 62. Delegados, ¿correcto el resultado? Es correcto. Mil felicidades a todos los ganadores y juegue siempre chance legal en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz día.